Querido profesor, maestro, director del recinto UAS, Miguel Medina. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Me alegro bien. tenerlo aquí esta mañana. Y ya se ven aires de inicio en la UAS. Bueno, eh, yo tengo una visión un poco que difiere. Oh, ya. de las expectativas que crean las autoridades de salud, de educación. De educación, sí. Con relación al, a la vuelta a la presencialidad, ya en el pasado semestre o antes de iniciarse el pasado semestre, se elaboró hasta un protocolo por parte del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, sí. Y realizamos talleres hasta presenciales para socializar eh, esos protocolos de inicio de la docencia presencial. Sin embargo, eh, un rebrote de la, del coronavirus le vino eh, el encima. semestre tuvo que desarrollarse de manera sí. eh, virtual o a distancia en algunos casos, universidades que ya estaban eh, iniciando la docencia presencial tuvieron que retroceder. Ahora iniciamos el curso de verano, que concluye el 3 de septiembre en la UAS, también de manera virtual. Yo pienso que hay que ser suficientemente objetivo y que quienes tienen que hablar primero son las autoridades de salud. Siempre he pensado lo mismo. El Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, porque usted se encuentra que ahora en España hay un rebrote. Sí. Eh, a, principalmente en jóvenes de 30 años que ahora, es la eh, es la agresiva cepa delta una que mujer, es la variación un virus que, que ataca se, más a los jóvenes que a los viejos que de conformidad con o a los lo mayores que, con, de conformidad con lo que señala el doctor José Joaquín Puello eh, tiene una mutación fácil o sea que el, el virus es decir que vive el, entre nosotros y mutándose o sea es peligroso eh, haciendo escaramuzas ...para hacer daño sí. al, al ser humano. Entonces, eh, yo pienso que debemos aspirar al retorno a la, a la normalidad... ...en el caso de la educación, a la docencia presencial... ...pero que la primera palabra tiene que salir de las autoridades de salud... ...que tienen un mecanismo Estoy totalmente de, acuerdo de monitoreo con usted. permanente de cómo se va desarrollando. ¿Sabe que, en mi opinión, y le he dado aquí, cada vez que el gobierno, como autoridad política y que lleva la política general en el país, y sobre todo en el ataque, en, en, en el control de la pandemia, las desescaladas o la propuesta de apertura de áreas nunca vienen acompañadas con la posición de salud, sino la posición política la que la se ve. La posición política y económica, y económica la que se prevaleciendo ve. Prevaleciendo el interés. Y Lo mismo pasa con educación nacional. Es decir, usted que tiene el ámbito de la educación eh, eh, universitaria, pero en lo nacional educa, pareciera que, ri, que, que dirige el Consejo de Educación. Hay, y prevalecen intereses ¿Económico? económicos y por eso se, se precipitan a yo, veces yo definitivamente le puse consejo económico el, Econ, el consejo nacional económico de, de, de educación. educación entonces por ejemplo fíjese el ministro de educación del miner como creó expectativas de reinicio del, del año escolar de manera presencial y todavía estamos en una situación eh, delicada, la población está en una situación delicada, las autoridades de salud, aún con el proceso de vacunación que se está desarrollando, admiten que la población seguirá contagiándose, que lo que hay es una mitigación, una atenuación de los efectos agresivos del coronavirus. Sí. Pero por el otro lado aparece una cepa, que se dice que ataca ma con mayor agresividad al, al ser humano. Entonces, uh -huh. lo más aconsejable, y así lo asumimos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, desde las autoridades centrales, desde nuestra rectora, esperar la decisión de las autoridades de salud Maestro. para tomar decisiones definitivas con relación... A la docencia presencial. Entiendo que se vería, se ve, se debe, se va a ver más adecuado claro. al momento. Sin embargo, ya, ya. Eh, estamos permanentemente haciendo las adecuaciones del lugar y cumpliendo uh -huh. con los protocolos, sí. porque en cualquier momento los, la, las pandemias eh, son así, en cualquier momento. ¿Nos sorprende otro? No, no, que no se habla de coronavirus. Así, ah, okay. como, así como aparecía el dengue, el, el Zika, el chikungunya, de un momento a otro no se habla de eso. Entonces, no podemos eh, descuidar las adecuaciones que hay que hacer para la, el retorno a la presencialidad. Sí. Maestro, a propósito de que usted mismo ha dicho aquí, y eso es un hecho cierto, de que se ha establecido que aunque una gente esté vacunado, se puede infectar del coronavirus e incluso puede hasta morir. A mí me resulta una contradicción el hecho entonces de que se obligue a una gente a vacunarse para poder eh, recibir la docencia, que es un derecho fundamental. ¿No le parece a usted esto una especie como de contradicción? El término obligación para someterse a una vacuna eh, no debería utilizarse. Ustedes son abogados... Sí conocen los derechos fundamentales, incluso el ministro de Educación Superior afirma que el retorno, que cada alumno tiene que estar vacunado, y yo les pregunto a ustedes, si un joven que tiene una creencia religiosa, Exacto. y aquí hay libertad de culto, de conformidad con el artículo 45 de la Constitución sí. de la República, no se somete a la vacunación. Si no se somete a la vacunación ese joven que tiene derecho, un derecho fundamental para invocar el no someterse a la vacunación y que tiene un artículo eh, 63 fundamental sobre el derecho a la educación y llega a la puerta del colegio, de la escuela o de la universidad, y porque no presenta una tarjeta de vacunación, se le, se le impide el derecho a la educación, que es un derecho <coughs> fundamental. Eso va a terminar en el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, como los demás, tienen derecho a la salud, ¿verdad? Y van a invocar el artículo 61 de la Constitución. Entonces ahí se va a dar una colisión entre derechos fundamentales, porque yo que estoy en el aula y usted que llega y no se vacuna, yo tengo derecho a invocar también que usted representa un peligro para, para pero mi es salud. Que, pero es que usted está vacunado. Pero y eso, el hecho de que usted está vacunado ya mitiga el, el efecto de la enfermedad. Lo que pasa es que ninguna vacuna, ninguna se ha atrevido a decir que inmuniza en un 100%. Ninguna. Y la mayoría dicen que... Lo que hacen es atenuar los efectos agresivos. Que, es que si el justifica. sujeto está en un estado con una precondición de salud, uh -huh. no hay mitigación entonces. le Va a acelerar. problemas de diabetes, la va a la de riñones, sí, problemas es cardíacos. Cierto. Puede ser leve el efecto del, del virus, pero por su estado de salud se puede complicar. Tal vez estamos. Especulando demasiado, ese tema hay que dejárselo a los, a los, médicos. A los médicos. Pero, eh, la, sí, pero la, la, la, la búsqueda de, uh -huh. de, de una inmunización de rebaño, pareciera que para este tipo de, de casos, que es el coronavirus, que muta, y hay ya, qué sé si yo cuántas sepa y el mismo corona, que es como la 200 uh -huh. y pico, porque hemos estado infectados en el ambiente durante años con este tipo de virus, corona, que se ha llamado corona 19 por al finalizar del 2019 al 20. Entonces, no será posible la inmunización de rebaño, puesto que si se plantea la vacuna y a la vez que todos estemos vacunados, pero que no realmente lo estamos inmunizando, es una... Ahí sí yo estoy con, de acuerdo con, con Yardyán porque se plantea una contradicción y una apertura irreal que nos va a llevar a nosotros a tenernos que trancar de nuevo. Hay un experto que es precisamente el director del internado de, para la carrera de medicina del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que acaba de pedirle perdón a la población. Ajá señalando que como la Sinovac, la vacuna Sinovac, con dos dosis, usted se inmuniza en un 50%. Uh -huh. Si se vacuna el 90% de la población, que sería un logro extraordinario, casi imposible, en el caso de la República Dominicana, 90 se multiplica por 50 y entonces queda por 0.50% y queda por debajo del 50% la inmunidad, la inmunidad de rebaño. Y que el mínimo de la inmunidad de rebaño tiene que tener un 50% de inmunidad. Es decir, o sea, la que aún el 90% en un 50%. se vacune en el país, estaríamos en una inmunización de rebaño por debajo de la media del 50%. De, del mínimo. Es decir, que no el tiene... 50% es el mínimo. Porque por eso no, él dice que no hemos independientemente de las dos vacunas, Sinova sino es un epidemiólogo muy acreditado y, y, y proporcionó una explicación muy detallada hay que ponerse dos vacunas, él recomienda no una tercera, sino otras dos, dos vacunas, de otra, como la Pfizer, por ejemplo, hmm. que tiene un 90% frente al, frente al 50%. Sin embargo, eso no está científicamente comprobado. Frente al 50%. una teoría sí, él le pidió sí, primero. Claro, es, es, no, porque él dijo que tenía que señalar eso antes, que lo estaba diciendo tarde. Pero los resultados, ah, bueno, pues eso sería como si fuera una conclusión de, sí, una, de un estudio. Oye, los ya, resultados, no, pero no lo hay. No, no. El, eh, Eso es una bueno, presunción de él, no más sin embargo, con la experiencia no hay un estudio. Eh, de hecho, médica. no hay un solo estudio que mezcle, eh, que haya logrado eh, eh, eh, presentar resultados de la mezcla de la, de la Sinovac con la Pfizer, ni no, ni no, siquiera no, de la Sinovac eh, con no, la AstraZeneca. No, no es no lo verdad, hay. eso se repite con mucha frecuencia, eh, colega de que no hay ningún estudio. José Joaquín Pueyo acaba de señalar que hay estudios de universidades. ¿Dónde? ¿Cuáles? No no, no, no no, de Colombia, de sí, la de eh, Chile. Lo, eh, eh, lo que sí hay, escúchame, lo están está diciendo en un video ahí que dice que hay evidencia contundente. <ríe> sí, de la, que, la Pfizer de con si, la AstraZeneca. Que si, eso coloca, si hay? No, que si usted se coloca dos de la SINOVA. Y una de la Pfizer, que lo está estimulando, a una tercera dosis. Pero no hay un estudio científico. Eh, aumenta, maestro, que lo establezca. No, pero hay est estudios uni de universidades, estudios científicos, porque eso está fácil de comprobar. Por ejemplo, yo tengo tres dosis. Mm. Dos de Sinova y una y de, una de, de Pfizer. Pfizer. O sea, a mí me, hacen, me hacían la prueba cuando tenía las dos Sinova la cuando, IGG para ver el nivel de inmunidad. Inmun ¿En cuánto estaba usted? No, yo no me hice ah, esa bueno. prueba. Pero si me hacían esa prueba... Y después, con la aplicación de la Pfizer, me hacían una segunda prueba, se puede llegar a la conclusión de, que, de qué tanto subió, qué tanto bajó. Y se puede sí, tener un correcto. resultado. Podría sentido. ser la práctica. No se tiene. Ese, ese, tiene. Estudio, me, ese estudio ha sido esa es hecho universidades. es la parte que yo me cuando hablaba sí. y defendía sí. La, sí. la alternabilidad sí. de una tercera. Que primero, sí. debíamos de evaluarnos claro. individualmente nuestro nivel de inmunización en el cuerpo. Y si no era necesario, no nos pusiéramos la tercera porque ya tenía los nivel, anticuerpos. Claro. Yo escuché una gente, una persona que llamó que tenía 99 o 9.9, que era muy buena. 99 tenía que ser. Entonces tenía 99, ya se nos necesita una tercera dosis. Miren, eh, donde sea. Pero ha... si no, no vamos a discutir la parte de. Que Exacto, no hay porque estudio, donde se ha hecho estudio. Pero oh, sí Dios. hay estudio que han planificado? Porque era el que yo te, yo presenté posterior a la no, discusión. No, no, no. De, de, de Sinovac de Chile, Pfizer no la hay. De Chile. De Chile. Lo que sí hay es, eh, eh, una eh, se están trabajando estudios de la misma marca, por ejemplo, eh, Pfizer, una tercera ya, que incluso está pidiendo autorización. La propia Pfizer, oigan esto, ya está pidiendo autorización para ellos mismos una tercera vacuna, pero es de la de ellos. Y, y la Sinopharm, que es la China también, allá en Emiratos Árabes Unidos, eh, Unidos eh, también pero es de la misma, es la Sinopharm primera, segunda y tercera dosis no hay hasta ahora un estudio concluyente pero, que hable yo, de la mezcla de Sinovac pero con, Sinovac, con yo, Pfizer, la y con fase AstraZeneca sí la están haciendo yo te recomiendo que yo te recomiendo que, que, va, te recomiendo que mm. escuche al, la no, opinión del doctor José Joaquín Poello, que ha probado ser la autoridad más importante dándole seguimiento a ese virus en la República Dominicana cuando dijo que a final del año pasado íbamos a tener un rebrote. Nadie lo creía, todo el mundo pensaba que ya estábamos prácticamente libres del virus y vino a final de año y comienzo de este año una situación Profesor, agresiva. Es importante eh, dentro de estos temas saber, porque ya usted planteó desde el inicio que estaba en desacuerdo, no, con, propia, no propiamente en desacuerdo, sino que, primero que no exista tienen, la, que la ausencia primero de salud. tienen que hablar las autoridades no, de, de salud, salud pública uh -huh. y después las autoridades educativas, uh -huh. que por estar con protagonismo no se pueden seguir creando esas expectativas. Cuando todo indica que hay una mutación del virus, Ahora que acabo, no estamos acabo de 100% inmunizados no Todavía no se sabe si en la República Dominicana Tenemos la, la cepa delta sí. Y la que tiene una agresividad Que presenta un cuadro mucho más engañoso Que la cepa anterior Porque no presenta la sintomatología Que presentaba la cepa eh, original O la que tenemos aquí Entonces si hay situaciones como esa y se van monitoreando países como España y hay rebrote en España y en otros países. En países que habían logrado éxito, como en Cuba, tenemos un rebrote del coronavirus. Entonces hay que prestarle atención. Una, una última pregunta. Es importante saber si definitivamente se apertura presencial. ¿Qué población estudiantil espera este recinto? presencial. Indiscutiblemente que la masificación. Porque. ¿Cuánto estamos hablando? La... ¿12, 13 mil? No, nosotros tenemos 15 mil en ah. medio de la virtualidad. Nosotros concluimos un semestre con 15 mil estudiantes en medio de la virtualidad. ¿Y la, y la infraestructura estaría, está adecuada, ustedes han hecho los mantenimientos. Nosotros estamos en ese proceso de manera permanente, remozando laboratorios. Eh, ...las aulas, dándole mantenimiento a las aulas. Sin embargo, la situación no va a ser igual que antes. No. Nosotros podemos, en la UAS Recinto San Francisco de Macorís... ...que teníamos déficit de espacio físico de aulas. Nosotros podemos incluso tener más aulas... ...cuando se reinicie la docencia presencial... Porque la virtualidad no va a desaparecer. No. Claro. En la UAS, habíamos, en la UAS habíamos iniciado un proceso que ya teníamos 300 secciones de virtuales. virtuales. ¿Virtuales? Ahora tenemos 31 mil todas virtuales. Wow. Entonces un profesor de historia 011 no va a salir de, de, de San Pedro de Macorís o de Santo Domingo Correcto. a impartir y teniendo la, la, los lo resultados que ya, ya se han ten, comprobado con una experiencia y con una plataforma Bien, sólida entonces se puede hacer escucharlo. una una semi-presencialidad naturalmente que eso el consejo universitario tiene va que a abocarse a analizar la situación y tomar medidas y es posible que estemos hablando de disponer de más espacio claro. físico. Bueno, gracias Miguel Medina, director del recinto UAS San Francisco, por su participación y ya saben, eh, estamos en el proceso de, en la UAS de iniciar la presencialidad, pero que estima que las autoridades de salud sean las que determinen estos procesos, aunque él se apega al orden académico.